la cura está prohibida. La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital. Los mercados de capital son aquellos mercados de fábricas farmacéuticas y demás donde se genera capital que es ingreso, que es plata, dinero. Si solo piensas en los beneficios económicos, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos. He comprobado cómo, en algunos casos, los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad, pero eso no hubiera sido rentable, porque las farmacéuticas a menudo no están interesadas en curarle a usted, como en sacarle dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que mantienen la enfermedad y la hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. El interés no es curarle, sino mantener como incurable las dolencias. Todos ustedes